Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro humano Maestro humano Todo comienza en un sueño Por quererse superar Madre, ya me voy de casa Me voy para la ciudad ya me voy de casa, mamá Tengo ganas de estudiar Eso de ser un maestro De niño yo lo soñé Jugando en aquel patio a la escuela A mi hermanito enseñé Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había para el viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor. directo a Mansalva mi hermanito cayó Corrimos todos a un lado para podernos salvar los policías en cambio llegaban dispuestos a asesinar los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Ya no pudimos salvarnos, a golpes nos levantaron. Nos desnudaron a puras mentadas, nada podíamos hacer con la bota en la cara Nos querían desaparecer Nos levantaron de allí Nos llevan a otro lugar Donde empieza la masacre mi hermano Empezamos a llorar donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar. Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció, se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida, me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. Pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado criado, es lo que has de merecer. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy cuarenta y tres. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Mijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a la escuela rural de Ayoxinapa, de Ayoxinapa.